Temuco 25 de octubre de 2017. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 339, 340 y 347 de todos del Código Procesal Penal, este Tribunal, pérdida de liberación, habiendo sometido todos los elementos de prueba introducidos al debate, conforme a las reglas del artículo 297 del referido texto, por unanimidad ha concluido que la prueba de cargo aportada al juicio oral ha permitido establecer, más allá de toda duda razonable, lo siguiente, al no haberse superado el estándar probatorio exigido por el legislador, no se ha derribado la procesación de inocencia que amparaba desde el inicio de los encausados y en conformidad a aquello se dictará sentencia absolutoria respecto de José Sergio Tralcal Coche, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catriláf Parra, Hernán Selén Catriláf Yauke, Sabino Catriláf Quidel, Juan II Trancal Sergio Marcial Catrilaf Marilez, Eliseo Ariel Catrilaf Romero, José Manuel Perrino Win José Arturo. En buena hora, luego de casi tres meses de juicio, se ha dictado un sendo veredicto absolutorio, 3-0. El Tribunal Oral de la dijo las cosas, puso las cosas a su lugar, dijo las cosas por su nombre. En primer lugar. Señaló que aquí no estamos en presencia ni muy lejos de un delito de carácter terrorista. Sin duda que es un hecho horroroso la circunstancia de la muerte del matrimonio de el 4 de enero del 2013. Nadie podía hacer algo distinto, murieron carbonizados. Luego, lo que hizo la relación con participación, el tribunal también fue categórico, que el ministerio, la prueba del Ministerio Público resultó insuficiente, inidonia, e incluso ilegal la prueba que se produjo en el juicio, porque si sí, hubieran develaciones graves en esta audiencia, en que la única fuente de información para este juicio sería el relato de José Peralino, quien se habría entrevistado supuestamente con las policías y con la fiscalía en noviembre del 2013 y luego en octubre del 2015. En ambos momentos hubieron reuniones clandestinas, secretas, entre Peralino, las policías y los fiscales, y luego la supuesta declaración, lo mismo ocurrió en octubre del 2015. A ese respecto, entonces, el tribunal lo que ha dicho, que no habiendo una fuente de corroboración de los supuestos dichos de Peralino, lo que corresponde entonces es que se respete la presunción de inocencia razón por la cual lo que se ha declarado formalmente es la inocencia de nuestros representados lo que hay que tener ojo y cuidado es que por supuesto que los ricos, los poderosos, los usurpadores frente a estos resultados, mañosamente tratan de distorsionar los resultados y plantear a la opinión pública que a propósito de la deficiencia de la prueba nos habrían condenado a la gente razón por la cual serían algo culpables, no señores los Peñis absuelto y la también absuelta en este juicio son absolutamente inocentes y lo aclarará un tribunal de la República sobre la base de la valoración de una prueba espuria y legal con falta de profesionalismo, de sesgos por parte de las policías y la fiscalía. razón por la cual lo que nos queda ahora es celebrar no solamente junto a las comunidades en resistencia, sino que también al pueblo pobre de Chile en general, que lucha en los distintos territorios, que por supuesto que esta es una tremenda noticia y un tremendo aliento, ánimo, para seguir luchando por un mundo mejor. Yo en lo personal me quedo con la tranquilidad de seguir haciendo lo que creo que a uno le corresponde hacer, poder aportar aquí en las, en las comunidades en resistencia y compartir de aquí para adelante la alegría con los peños y la mía, a propósito de la liberación contundente de los 11 enjuiciados injustamente en esta causa. Primero que nada, decirle al mundo entero. De lo aguerrido de mi pueblo, de lo decente y de lo digno que es. hoy día ha quedado demostrado dentro de estos tribunales injustos, terroristas, asesinos, que han querido una vez más judicializar a nuestras autoridades, nuestra gente mapuche, nuestra gente que se dedica a trabajar, nuestra gente que se dedica a la medicina han querido judicializarla, en lo que el pueblo mapuche está unido y no va a permitir jamás que se siga judicializando, que se siga criminalizando a nuestra gente. Aquí llevan 130 años estos chilenos que llegaron ayer con una mano adelante y la otra atrás y lo único que traían eran sus códigos penales y civiles para judicializar, para enajenarse, para eh, encarcelar a nuestro pueblo. Pero aquí no, aquí en la capital del pueblo Mapuche los loncos, las autoridades, defenderemos a nuestro pueblo. Eso también le puedo decir. El pueblo Mapuche siempre hemos creído que nuestra gente son inocentes, estos son montajes, claramente, de parte de los poderes fácticos, en este caso el poder económico. El Estado de Chile, el gobierno de turno, cualquier gobierno que sea, frente a eso, así que muy contenta, contenta. Frente a esto, sabíamos que iba a pasar hoy día, se iban a resolver, pero para eso tuvieron que estar un año, eh, ocho meses prácticamente, encarcelados, privados de libertad, dejaron todo, no sé quién le paga, las reparaciones psicológicas, económicas, de esto. Eh, contenta también por nuestra gente mapuche que han apoyado incansablemente y también para las personas no mapuche que también han estado apoyando a esta causa que han creído en nosotros en nuestra inocencia, eso, gracias eh, Bueno, estoy muy contento hoy día eh, por el por la absolución porque estábamos injustamente en, encarcelados entonces, este fue to, todo por un montaje que hizo la PDI y el fiscal entonces y nosotros sabíamos que íbamos a ser absueltos porque era pura mentira. Todo era monomontaje, un, un entonces estábamos seguros de, de ganar hoy día. Pero igual tuvimos mucho tiempo, tuvimos casi dos años como en prisión preventiva. Y nuestra familia tú, sufrieron mucho porque ellos tenían que irlo a visitar, todo. Entonces, yo también era jefe de hogar, entonces. Entonces, mi, mi familia tuvo que sufrir todo esto por un montaje. Aquí, eh, a nosotros hoy día se nos ha devuelto la libertad. Libertad que se nos había usurpado hace un año y siete meses atrás. ¿ya? La libertad es un derecho fundamental que, que nos pertenece. Eh, nosotros nunca debimos estar en este envuelto en esta situación. No había mérito suficiente. Nosotros valoramos eh, que el tribunal, ¿no es cierto?, lo haya absolvido, porque ellos no tienen ningún tipo de participación en, en lo hecho. Y solo obedecían ¿no es cierto?, a un, a una política de persecución que existe de parte, ¿no es cierto?, de la institución de la fiscalía. Eh, las policías, ¿no es cierto?, eh, complicidad con también los medios eh, tradicionales que obedecen, ¿no es cierto?, a la postura de los empresarios, de los sectores eh, camioneros, de los eh, de particulares, de las forestales que, ¿no es cierto?, tienen territorio usurpado a nuestro pueblo.